El uso de la rima, generalmente una rima interna, puede ser portador de caos, ser disruptivo, y a veces resultar en un efecto buscado. La poesía tradicional también utilizaba un tipo de efecto similar, preveía la aparición de lo disruptivo, por ejemplo, en la denominada copla de Tieque Blado decía Manrique. Recuerde el verso dormida, avive el censo y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Esos versos de cuatro sílabas o tetrasílabos que alternan con los de ocho octosílabos quiebran el verso, son simétricos dentro de una estrofa simétrica. Perdón, ¿son simétricos. La poesía contemporánea, en cambio, se habla al imprevisto, al accidente, de otro modo, en el recorrido del poema. Y me pareció muy interesante, este, hay muchos fenómenos de por medio al hablar de la poesía, más allá del escritor, lo escrito, y esto me pareció muy interesante eh, plantear de cómo se lee un poema. Esto dice así. ¿Cómo leer un poema? La pregunta aparece recurrentemente como si la crítica tradicional careciera de instrumentos para abordar el aliento caótico de la poesía contemporánea y como si la modernidad no alcanzara de todo, la comprensión de una de las expresiones de artes más antiguas y primarias. Es una pregunta difícil de responder, cuando la hacen las lectores, los lectores, que con pocas lecturas tratan de acercarse a la poesía, y esa misma dificultad se vuelve desazón, hasta oculta incredulidad cuando es planteada por conocedores o lectores de literatura. ¿Cómo leer un poema? ¿Cómo se lee un poema? Se pregunta en ciertas clases, en talleres y seminarios. A veces, para desvalorizar y no leer, otras para agregar valor a lo que la lectura ya ha aceptado.